está aquí con nosotros el hombre. Hola, Genesis. ¿Cómo estás? Qué pena con esta noticia. Gorra, gorra, gorra nueva. Teleno. que está cumpliendo 25 años? 25 aniversarios y de los cuales nosotros tenemos 20. Yo tengo 7 solamente. yo tengo 10 Dos años con mil riocho en el toque, ¿de queda? Sumándole esto. Está bien, todo bien. Entonces a mí me sale, me sale algo. ¿Qué? Qué? Tú tienes acciones 5, 20 Todo está bien Sí, sí, tengo 20 Con relajito un teléfono Sí, porque okay. tú tienes Señores, vamos con las <ríe> redes sociales sin <ríe> Verás que no tenemos bombe ni nada Anda Vamos a sumar Vamos a dejar Sí, tenemos, ah. ¿Sí? ¿Tenemos? Ah, okay. Saludos como siempre llevando todas las informaciones importantes de nuestro portal telenor.com.do Recuerden seguirnos en nuestro Instagram TelenorCondo Y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro, eh, en nuestro Facebook. Eh, es lamentable lo que acaba de suceder, eh, que Roberto acaba de informar. Fuimos el primer medio en hacer la publicación. En eh, hacer la publicación. De la muerte de nuestro amigo Martín Chanel, y ya que yo tenía una buena amistad con él, fuimos vecinos durante muchos años, de verdad cuando llegué, supe la noticia no lo creía, mi hermana fue quien me avisó, Te publicamos la imagen de Martín, que se le había mandado a producción, y, hasta, y todo el que conoció a Martín sabía que era un joven, un locutor sumamente alegre, y más en su negocio, eh, en, el, en su colmado que era empresario, muchas personas lo querían y en el, nuestro sector donde yo viví durante un tiempo era muy querido por, por su alegría y su entusiasmo tenemos hasta un video que le enviamos a, a la producción eh, él celebrando junto a nuestro amigo Master Pollo donde, cuando cumplió años y se le notaba ahí el, la alegría eh, que Martín siempre eh, transmitía a, a, a todos nosotros. Y de verdad es que esto ha sido para mí, que fui su amigo y muchas personas que lo conocieron. Fue un golpe sumamente do doloroso. Lamentablemente, yo que la próxima semana estrenó ya el programa de nosotros. Se, se estrenaba el, mi, el miércoles que viene. El programa de nosotros, Martín fue de los principales que, que me dio su mano de decir que él, que yo podía contar con él. Para, el, para este nuevo proyecto que prontamente vamos a lanzar en Telenor. Y sin duda el programa que va a, va a salir va a ser en, en memoria de él y, y va a ser más por, el, por ese entusiasmo que él tenía en los medios de comunicaciones. Pasa a su, a su alma, de verdad, y eh, lo siento mucho por su familia, por Orlando y su, toda, toda esa familia que por muchos años uno conoce. Nada, gracias por ser así como eras, tan alegre.